No, no sé que hoy, pero Entonces, no nada, estaba haciendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está ¿Lloro? está Estaba hablando te por ahí como de... A ver, Pásale escucha, a si, quieres, si quieres hablamos, tío de... ¿Eh? Mano, mira Espero con mole. lo Manolo? Oh. Mira, ahí hay un poquito. Dale bien Manolo, dale bien. Fuerte. Ahí, ahí, fuerte, fuerte. Así. Así. Un poquito de delante. Ahí. Esa es. ¿Qué? En la, clave, ¿eh? la, la bolita es la clave, La bolita es la clave. Yo no entrenaba antes con la bolita, tío, y ahora lo sigo. Y está perfecto. Perfecto, pruébalo, pruébalo. De bajada. Es todo matemáticas, tío. Subida. Hace dos semanas estaba enfermo, me pasé como tres o cuatro días sin comer, tenía una inflamación en la garganta. Yo estuve de gastroenteritis. No podía ni hablar, entonces perdí cuatro kilos, más. ¿Cuatro? ¿Qué dices? Yo es que a mí me ha dicho el fisio, pues estoy jodido la espalda, que me apuntaba al gimnasio, pero que le diera tranquilo. Pero claro, voy que no sé ni qué hacer, tío. que se me, te ponen, si te más rincos, se me se me se como que se me carga tío okay. uff uh. uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. ir probando pesos o así sea, si me pase la primera semana. ajá uh -huh. uh. es así que puedas hacer tres series vamos, va, fuerte, vamos, va, fuerte, vamos. Eh, Perdona, ¿me estás siguiendo? No, No, que si me estás siguiendo, digo, como en Instagram. Ah, no. Thank <laughs> you. ¿De qué pasa? Se está ¿Lloro? Estaba hablando A ver, escucha, si quieres, si quieres hablamos, tío de... está es una está grabando está grabando, que está allí escucha qué estás haciendo ahí lateral qué estás haciendo ahí lateral a ver el hombro tiene tres cabezas tres Sí, frontal lateral trasero escúchame si yo solo tengo una cómo que tres una tengo vale, vale. Chaval, ¿cómo va a hacer, tío? Me Está vacilando de cabrón. ¿Vacilando de qué? Que sí, me está grabando algo. ¿Grabar? No va a joder así, tío. Me está grabando con una cámara. No vas a joder así. ¿Cómo va a ser tan tonto? Que juro que tengo los pantalones en Los pantalones. <risa> <risa> ¿Y el jersey? ¿El jersey? No, no, mi 66. Mira mi canal, bro. ¡Chesca! Acabamos de salir y nos ha salido bastante guay. Espero que os mole Bisensei. Darle apoyo si os ha molado. Un beso. Un besco sí, sí. y nos bes con. <risa> <risa> Abres un poquito y te lo acercas a una distancia acerca, De hecho, acerca tú sin que no amplia y te lo te lo oh, sale el demonio más fuerte. No, Porque es que te va a pegar para otra. Vale, vamos que lo da Yo te lo hago. Venga. Oye, está fuerte, ¿eh? fuerte. Vale. vale Cierro ser... ojos. Cierra ojos, ¿eh? Ojos cerrados. Cierro ojos y acerca a la tocha. Acerca. Donde la acerco, tío, esto no. vale, lo he estado escribida. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? Si ya se acerca y suena, Ahora agáse pasa, ábrese pasa. Es que duro este <risa> ¡Esto ¿Es tan mal! ¿A quién es? Mano, ¿Es, que ¿Es, sé, es? Tío, es? como. Ahora, ahora, ahora. Ahora la han ¡no!